<risa> este es el número de la participación y hoy estuve corriendo los 10 kilómetros de la segunda valía del circuito Gator Muy, Muy fluido, la salida fue espectacular, muchas energías eh, iba a ir con alguien que me iba a marcar el ritmo Resulta que lo perdí en el momento de la salida No lo encontraba Y bueno, salimos Pasé el primer mil Lo que viene siendo el primer kilómetro A un paso de 4 minutos Es decir, en, en un kilómetro hice cuatro minutos Por lo que trata de mantener el mismo ritmo durante el resto de los kilómetros Me falta poco para el kilómetro 5 este manteniendo el paso de 4 minutos cuando llegué al kilómetro 6 fue que me alcanzó el compañero que me iba a marcar el, el ritmo me quedé con él un rato y bueno no me fue tan bien con eso ya que me empezó a molestar el estómago Y la verdad es que no me fue nada mal, estuve corriendo con un ritmo de cuate el kilómetro, por lo cual estoy muy satisfecho con mi participación. ¡Bien, bien! Este, creo que lo di todo lo di bastante bien y bueno mucha energía positiva bastante gente animada eh, lo mejor de todo fue que logré mmm, correr los seis primeros kilómetros eh, a un ritmo constante es decir manteniendo un ritmo de 4 minutos el kilómetro iba a lograr hacer 40 minutos sin embargo eh, como en toda carrera, eh, depende de, de otros factores, a veces el tiempo se nos va un poco por lo cual en el kilómetro 7, ya cuando regresaba, eh, se me cayó el reloj eh, me estaba empezando a molestar el estómago, pero no me detuve por eso, no me detuve por eso mmm. Por otra parte, quiero enviarle un saludo y un abrazo grande a eh, Carlos Fuenmayor, quien fue mi auspiciador para esta carrera. Eh, Carlos, quiero agradecerte por el apoyo que me has brindado en esta inscripción de este circuito, de esta segunda válida del circuito Gator. Eh, bueno ahí está mi tiempo, hice 40, eh, 42 minutos 46 se lograron los objetivos, así que he podido bajar mi tiempo eh, de da muchas gracias por tu apoyo yo creo que estaré agradecido siempre contigo y bueno, qué mejor que hacerte eh, la mención en mis videos mandarte un abrazo fuerte fuerte y bueno, gracias por el apoyo y aquí seguimos eh, en contacto aquí seguimos eh, haciendo lo que nos gusta en bicicleta, corriendo en cualquier eh, en cualquier de los ámbitos. Un gran abrazo, muy contento de dar por, por todo este apoyo y no solamente de tú Carlos o todas las personas que me han colocado en las redes sociales, este, felicitándome por el tiempo eh, que han estado pendientes tanto de mí como de Román del tiempo y de nuestra nuestro avance a nivel de, de las carreras Ha sido la, una bonita experiencia el segundo circuito de Gaitre hemos estado preparándonos muy constantemente este, para poder hacer nuestros tiempos eh, seguimos mejorando, seguimos avanzando ahora queda seguir entrenando eh, Vamos a ver si les comparto un poquito qué días y dónde voy a estar entrenando. Abajo en los enlaces la eh, información para que sepan. Eh, y bueno, agradecidos con todos por esta oportunidad de traerles esta experiencia. Una vez más para seguir eh, motivándonos y seguir eh, disfrutando de las buenas cosas positivas y de todo aquello que nos gusta. Así que bye bye. Hasta una próxima aventura. Ese es el número de la participación. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, a, ver. Vamos a ver.